Lo que les quería comentar, que esto sí que es un, un gran desconocido, el español y los estudios del español eh, hablados en El Salvador. Es algo que tenemos ahí pendiente y por eso yo le comentaba, le comentaba a, a Daniel cuando nos conocí. De hecho con Daniel todavía no nos conocemos. Daniel, ¿dónde estás? ¿Andas por ahí o no? que te viene. Hola. ahí estás querido, con Daniel todavía no nos conocemos personalmente, nos conocemos por las redes, nos conocemos por, por conexiones, eh, hemos, hemos conversado mucho en, en, en, por, por vía de, de, de, de red social, de, de correo, porque él también está muy de acuerdo con lo que yo comento, y es que si hay un lugar donde está todo por hacer, y eso de alguna manera, más que abrumar maravilla, es justamente lo que sucede en El Salvador. Y de hecho, que, que, que aparezca Daniel como, como un filólogo, como un lingüista que esté interesado y que empiece a, a, a incursionar en este espacio, es realmente un verdadero regalo. Esto también lo vuelvo a comentar, así como les comentaba lo de, lo de Cuervo, lo comento porque, nada, ahí hay un espacio donde hay que colaborar, donde hay que ayudar y, y nuestro querido Daniel, que, que es profesor justamente de, de lingüística y también es director de, de la editorial universitaria de la Universidad del Salvador, y bueno, profesor de, de la Universidad del Salvador, es quien nos va a hablar ahora de un aspecto de meta-lexicografía, la edición meta-lexicográfica del glosario localizado en Cuentos de Barro de Sala Querido, el micrófono es todo tuyo. Bueno, eh, antes de todo, agradezco enormemente la invitación. Ha sido pues, muy amable de parte de Soledad poder eh, colaborar con ella y que me haya invitado a este maravilloso evento. Me parece que, que ella sí ha sabido aprovechar muy bien estas dificultades que, que, que han presentado la pandemia. Sin embargo, las bondades que ofrece... Y la distancia pues pueden ser estas, reunir personas de diferentes lugares y poder eh, tener un pincelazo de cada una de las cuestiones culturales, lingüísticas que se puedan dar en cada uno de los países. Como lo bien lo dijo, pues, querida Soledad... Por el momento no tenemos el agrado, de placer de conocernos como tal, sino que coincidimos en algunos contactos, en algunos intereses y en algunos temas en específico. Y a partir de ahí, pues yo creo que hemos venido hablando de diferentes temas y poco a poco, pues el cariño va aumentando. Así que para mí es... Eh, un grande honor poder estar acá con ustedes. Eh, tengo entendido que eh, son parte del programa de posgrado de lingüística de la Universidad de Chile, ¿verdad? Sí, el, el, el, el, el, esa es la excusa. Tenemos acá <risas> a, mi, a mi grupo, que son mi, mi, mis queridos, que por ellos partió todo esto, querido Daniel. Justamente por tener, eh, este programa tiene tres horas de clases cronológicas, un solo día a la semana, en un contexto normal. Y lo que se hace en un contexto normal justamente es tener esas, esas tres horas, partimos a las seis de la tarde, terminamos a las nueve, hay una pausa de un café, pero te imaginarás que esto, eh, en, en, una, en una clase por Zoom, de cátedra es insostenible, es insostenible, eh, no es pedagógico, agota, entonces, eh, lo que yo decidí justamente fue estructurar la, la, la clase, ideal tendría que haber sido un, un, una sección dando la clase yo y otra sección ustedes pero en algunos casos muchos de ustedes no podían en, en, en, en ciertas fechas por lo tanto se generaron estas uniones, que a la larga también vamos a tener este sablazo de tres horas, pero yo creo que es un sablazo más dulce <ríe> más suave porque claro, son, son conferencias, son, son otras visiones son, son otros saberes y eso de alguna manera lo hace mucho más llevar que estar yo ahí dando la lata sola durante tres horas que lo hice el año pasado y fue fue doliente por así decirlo mm. así que querido nada, sigue tú bueno <risa> este... <risa> bien eh, me gustaría entonces eh, poder eh, presentar un poco este trabajo que, que quiero mostrarles es un poco sobre la edición metalexicográfica en, en, un, en un ámbito muy particular, muy, muy específico, ya muy delimitado, como lo es un glosario de, localizado dentro de una obra eh, literaria. Bien, eh, voy a comenzar a compartir una, una presentación que preparé para ustedes uh -huh. y eh, solo me confirman por favor si logran verla. Ahí está, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, eh, el título es Edición Metalexicográfica del Glosario localizado en Cuentos de Barro. Como lo decía, esto es una mezcla eh, entre literatura y, y lexicografía como tal. Eh, al igual que Soledad, tengo entendido, pues, eh, estudié lexicografía en la Real Academia Española y pues, Ahí pues nos surgió el, al menos personalmente, ¿verdad? Ahí me surgió la pasión por algunas cosas mucho más que el diccionario, ¿verdad? Sino que en toda la generalidad que tenga que ver con los repertorios lexicográficos. Bien, eh, esta presentación trataré de hacerla de, lo, de, la, de una manera pues bastante, bastante... Eh, directa verdad bastante eh, puntual especialmente porque vienen ya de dos horas una hora y media de estar escuchando eh, una presentación que sin duda ninguna ha, ha sido pues mentalmente agotadora porque estos temas a uno lo, lo exacerban no lo ponen uh -huh. a pensar muchísimo más así que eh, pues los cuatro puntos que yo quisiera tocar en, en, en esta en esta presentación son eh, dar pues la presentación de la que hemos estado haciendo un poco, un poco hablar de eh, generalidades sobre la lexicografía en El Salvador, eh, hablar un poco sobre la edición metalexicográfica y luego mostrarles eh, la, ya una, eh, un, un ejercicio hecho sobre eh, la edición metalexicográfica que ha sido aplicado a, eh, a cuentos de barro. Eh, básicamente los objetivos que me, que me trazo para esta presentación son dos y pues, son bastante, bastante generales, bastante modestos en el sentido que eh, esto para mí son, eh, es una forma de poder, dar a, de poder mostrar ¿verdad? todo aquello que, que está en, en El Salvador, en muchas realidades lingüísticas que hay y como muy bien apuntó eh, soledad eh, son, son temas que siguen ahí inexplorados muchos de ellos por ello el objetivo el primer objetivo es mostrar un bosquejo histórico de la lexicografía en El Salvador segundo presentar una edición metalexicográfica de las voces dialectales localizadas en el diccionario en el glosario de la obra cuentos de barro de Sala y pues con eso eh, para tener una idea verdad más, más, más general eh, cuando hablamos de lexicografía en El Salvador, eh, a mí, pues, eh, lo, primero que yo me, lo primero en lo que yo me baso en la, en cuando hablo de la lexicografía en El Salvador es en el hecho de que no tenemos que partir y, y en ningún país debería ser así, ¿verdad? A menos de, de, de Latinoamérica, lo hablo desde, el, desde un pensamiento latinoamericano propiamente, en donde no tenemos que partir desde la lexicografía monolingüe, ¿verdad? Sino que hay una, hay una historia detrás eh, de, de todo el componente hispánico, en donde eh, pues existen eh, han existido diversas lenguas amirindias y, y y es imperativo es necesario poder rescatar la lexicografía que se ha hecho en ellas. Por eso eh, cuando yo hablo de la lexicografía en El Salvador, lo primero con lo que yo comienzo es que El Salvador no es un país monolingüe y desde acá pues yo ya doy una postura. Eh, una postura clara sobre eh, mi intención en la, en la lexicografía, en donde no abordo nada más el español como tal, sino eh, sus diferentes lenguas indígenas. Y pues al respecto, ¿verdad? Eh, por cómo sostengo esto, ¿verdad? Desde mucho antes de la invasión española, en 1524, ha habido presencia de diferentes lenguas indígenas pertenecientes tanto a, Meso a Mesoamérica como al área intermedia de Centroamérica. ¿Qué quiere decir eso? Eh, en, algún momento de mi, de, pues en algún momento escribí algo sobre las lenguas indígenas del país y lo primero que hice fue eh, establecer una, eh, eh, como un plan o un mapa de todas las lenguas indígenas que se han hablado en, en, en El Salvador y, y fue bien interesante encontrar aspectos, desde ahí uno se encuentra aspectos bastante interesantes en el hecho de que eh, todos los libros a la mayoría de libros que de los pocos libros verdad porque no son muchos de los pocos libros que han abordado el tema indígena en el país comienzan diciendo que el salvador al igual que muchas honduras y, y otros países del triángulo norte de centroamérica se escriben totalmente al la, a la, a la área mesoamericana verdad eh, aquí estamos hablando de, la, de las eh, regiones dialectales propuestas por terrance kaufman sin embargo, cuando uno ya eh, hace, eh, se acerca a otros estudios eh, de tipo filológicos en el área de las lenguas amerindias, como el caso de Adolfo Constenla, un profesor de la Universidad de Costa Rica, se da cuenta que esta, eh, hay un área intermedia en Centroamérica en donde eh, las lenguas mesoamericanas, eh, no hay una línea trazada como, como lo proponen muchos autores, sino que, eh, por ejemplo, muchas lenguas de la familia Misumalpa, muchas lenguas de las familias chipchas y macrochipchas, migran hacia el norte, ¿verdad?, en, en estos países y se, y se establecen ahí. En el caso de El Salvador, es un... Es un eh, caso muy particular en el sentido que tenemos una especie de lenguas indígenas que nosotros podemos dividir partiendo que part la gente e incluso acá en el país y como se enseña generalmente eh, dicen o sostienen que las lenguas que se hablaron en el país fueron el náhuatl, ¿verdad? un náhuatl mexicano, solo que hay llamado acá bajo una, una variante de, diferente eh, como náhuatl pipil, el enca y las lenguas mayenses, ¿verdad? El Chortí, el, el Pocomán. Sin embargo, eh, también hay presencia de otras lenguas como, eh, como el Enca, eh, que lo mencionaba, el Cacaopera, el ulu, el Mangue. Eh, hay unas lenguas también ahí un poco eh, minoritarias, pero que, que esto como tal da cuenta de que ha existido eh, acá una presencia importante de, de, del componente indígena y que hay que rescatar por ello desde el momento que yo planteo que la lexicografía en El Salvador pues no me refiero nada más a la lexicografía hispánica como tal sino a la lexicografía en El Salvador ya es decir cualquier eh, repertorio lexicográfico y no solamente diccionarios que eh, haya sido escrito ya sea pues de, de una lengua indígena o no eh, si nos vamos un poco verdad sobre algunos aspectos de cómo nace la lexicografía en El Salvador bastaría eh, mencionar una obra fundamental en el caso de Centroamérica eh, si alguno pues, eh, conoce esta obra eh, sabrá de la calidad con la que cuenta y es la obra de Walter Lehmann que se llama Central América, eh, son dos volúmenes son dos tomos publicados en, en, en idioma alemán eh, cuyo año de publicación fue no, 1920 eh, en donde registró dos listas de topónimos bien interesante ¿verdad? cuando hablamos de lexicografía no nos referimos específicamente a diccionario, sino a repertorios lexicográficos, ya a repertorio como tal. Y por lo tanto, la lexicografía en sus orígenes, ya así como cuando hablan de la lexicografía hispánica, que su... Eh, precedentes son las glosas, silenses, emilianenses, etcétera, pues la lexicografía en El Salvador acá inicia con una especie de, de glosarios, con una especie de listas toponímicas, y acá viene un aspecto muy importante y es el hecho de la expansión y, y, y eh, el español, ¿verdad?, como, como una lengua de dominación, una, que, que, como tal y por lo tanto imperialista en, que se plantea en un país... Y eso lo que hace es que empiece a haya, que, que haya eh, un lingüicidio, ¿verdad? Eh, pero en ese hecho, en, en, en ese eh, epistemicidio y lingüicidio que, que, que surge a partir de la conquista, Surge algo muy interesante que es eh, el conocimiento de la realidad, de una nueva realidad en la que están eh, adentrándose estas personas, conqu estos conquistadores. Y por lo tanto, eh, tenemos en la obra de Walter Lehmann dos listas: la primera de ellas que se llama Mex Mexicanische Ortsnamen aus San Salvador, que eh, traducido sería Nombres de Lugares Mexicanos de San Salvador que fue escrita en 1574 por Velasco, eh, que eh, Velasco G, en donde, eh, como el nombre lo sugiere, son topónimos, significa que hay, hay una necesidad por, por, por descubrir, ¿verdad?, por descubrir esa nueva realidad que se está planteando al respecto. La segunda Daniel, lista... perdona, Daniel, perdona, una consulta, ¿no sí. hay PowerPoint o por el No, error? no, no, estoy conversando. Ah, ya, qué Abre. bueno, yo decía, quizás apretó algo, no, ya, dale, perdón. no. No, ahorita. Ahora mismo estamos sí. conversando. Bien, y pues eh, la segunda lista, eh, pues es una lista eh, que es una que se llama eh, esta. Bueno, no, no es una lista en realidad. Aquí viene lo interesante. Es un glosario escondido en la, en la palabra eh, tal cual como la concibió Hunch, ¿verdad? Eh, que él decía los hidden, eh, los hidden, hidden glossaries, glosario escondido, y ¿qué significa que sea un glosario escondido? Pues significa que es, una, es, un, eh, es, eh, es un repertorio de palabras que están dentro de la narración o del texto como tal, pero que no están enlistados al final, de, al final o en, durante una parte de la obra como nosotros estamos acostumbrados actualmente, por eso se llaman hidden glossaries, ¿Qué significa esto? Significa que dentro de la, de, dentro de la textualización, dentro del texto, eh, hay por ejemplo palabras como jícaro y dice el autor que en este caso fue eh, Diego García de Palacio... Y dice, el, el jícaro es un es una fruta y tal, o por ejemplo, dice la palabra eh, cacaxtle, ¿verdad? Que, ah, el cacaxtle es tal cosa. Son palabras, ¿verdad? Provenientes de las lenguas amerindias, específicas muy probablemente o, o mayormente del náhuatl. Que, fueron, que, que eran palabras de uso tan común en el hecho de que hay una nueva realidad a la que se están acoplando y por lo tanto tienen que nombrarla y para poderla nombrar necesitan explicarla para darla a conocer en, en España y entonces le escriben y dicen, ah el, por ejemplo el petate, el petate es una estera hecha y van definiendo dentro del texto, a eso se le llama una especie de, eh, de glosario escondido Imagínense cómo son las cosas. Comienza desde, 15, desde el siglo XVI, al menos eh, en Centroamérica, en, en, específicamente en El Salvador. La conquista, la conquista hispánica comienza en 1524 que viene Pedro de Alvarado, de 1524 empiezan pues una serie de sucesiones y, y de fases en las que el español pasa de ser una lengua pidgin, una coine, una, una lengua franca, una, una, la lengua, pasa a ser la lengua materna y luego el proceso de castellanización pero en todos esos procesos, pues, la gente está escribiendo, especialmente de estos frailes que venían, ¿verdad? O estos soldados, como el caso de la verdadera historia de la, eh, verdadera historia de la conquista de América, ¿verdad? De, de Bernal Díaz del Castillo, en donde ellos empiezan a relatar la realidad. Pero en ese relato de la realidad, como tal, hay una especie de... De, eh, de riqueza léxica. Nosotros como lexicógrafos eh, no podemos dedicarnos específicamente a suponer que todas las listas nos, nos las van a dar ya por hecho. No, al contrario, muchas partes o mucha parte de la lexicografía, al menos en esta área, de, de, en esta área dialectal ¿verdad? de Centroamérica, está en esos textos, ¿verdad? en esos textos en donde, eh, que están ahí. ¿Ya? Vamos a hablar después de, lo, de, de, de los americanistas que vinieron en el siglo XIX si nos da el tiempo. Pero el punto es que la lexicografía en El Salvador comienza de esa manera. ¿verdad? y luego pues va pasando de, de igual manera puedo ir mencionando otros, eh, otros textos como el caso de, ciudad, de el caso del, del padre de Ciudad Real eh, que se llama eh, es una crónica que él, que él escribe sobre el viaje que hace desde una parroquia de Guatemala hasta una parroquia de, de, de, de Managua pero como saben antes se caminaba entonces paraban eventualmente en los, en los, eh, en los lugares y, y pues había un escriba, ¿verdad? Quien iba re, re, retomando todos los datos. Y en eso hay una cantidad de información lexicográfica que, eh, que es impresionante. Sí, es, ahí hay como para mil tesis doctorales. Luego tenemos en el, eh, en, el, en, en el siglo ya 18, ¿verdad?, el caso de Pedro Cortés y Larraz, que, que, que hace una descripción geográfica y moral de San Salvador, de la provincia de San Salvador, en donde lo que él hace es lo siguiente. Eso es un, un estudio y acá, pues, eh, gracias a ese texto, pues, pudimos hacernos muy amigos con un amigo en común con, con, con Soledad, que es José, José Luis Ramírez Luengo. Con quien hemos eh, eh, dado algunos, eh, hemos hecho algunos comentarios, hemos hablado al respecto. Él, él ha trabajado algunos artículos. Yo también con respecto a este, a este, texto de Diego de Cortés y Larraz, porque lo que hace es un padre, es el obispo y lo que hace es enviarles una carta a las parroquias donde les dice. Voy a llegar a visitarlos, pero les envío una carta antes para que, me, para que me tengan lista esta información. ¿Y qué información era? Primero, les empezaba a hablar sobre si había educación, sobre qué lenguas hablaban, sobre cuáles eran los peores pecados. O sea, se dan cuenta, la, toda la información que hay ahí desde una perspectiva antropológica, sociológica, educativa, lingüística, eh, o sea, es, una, es un texto lleno de mucha información, pero el punto es que en la pregunta 3 le dice claramente qué lenguas se hablan en el siglo XVIII en esa parroquia, y es bien interesante porque eso es lo que nos va ayudando a nosotros a hacer una reconstrucción sobre el mapeo lingüístico de cuál fue la distribución de las lenguas indígenas en El Salvador. Eh, luego, pues en el siglo XIX, inicios, empieza ya el caso del Estado General de la provincia de San Salvador, de un libro de Antonio Gutiérrez y Ulloa, en donde él lo que hace, eh, estamos hablando de 1807, o sea, pleno, un poquito antes ya de la independencia, ¿verdad? Que fue, de, esta, este autor fue el último intendente de, la, de, de El Salvador. Y, pues, él en ese libro, en ese estado general, lo que hace es hacer una recopilación de datos, pero al final va creando pequeños glosarios, ¿verdad? Pequeños glosarios en donde dice, ah, y la, la, la, empieza a introducir términos, por ejemplo, de las pesas, o de, o, o de las, o cómo medir, o de medición, términos de medición. Por ejemplo, una, una mano, una... una eh, usan una mano, por eh, una, eh, una carga, o sea, que son términos que nosotros no conocemos actualmente, pero que se usaban en ese momento. Entonces, y ya vamos a ver por qué se colocan como glosarios. Por tanto, teniendo en cuenta la presencia de lenguas indígenas en el territorio salvadoreño y que los glosarios escondidos en textos de los siglos XVI, XVI y XVIII no son consider, eh, considerados en su totalidad como, como, el, como el canon clásico de repertorio lexicográfico, eh, hay que señalar que la lexicografía en El Salvador precisamente nace con esos pequeños glosarios que, hay, que, que, que se encuentran en diferentes obras dispersas pero si hablamos de la lexicografía hispánica como tal, vamos a encontrarnos con dos textos fundamentales, uno a finales del siglo XIX, que se llama Quicheísmos, que es una obra bilingüalizada, si nos abocamos a una tipología lexicográfica, y el Diccionario de Provincialismos y Barbarismos de Salazar García, de Salazar García publicado en 1907 en 1907 donde nace propiamente la lexicografía eh, hispánica pero antes verdad y aquí es donde eh, también hablar un poquito esbozarlo el hecho de que todo el siglo 19 eh, por diferentes auges tecnológicos que se fueron dando hubo no lo sé en el caso de chile u otros eh, países eh, del sur de américa pero en el caso de centroamérica es evidente que hubo muchos americanistas verdad alemanes franceses estadounidenses estadounidenses, británicos, eh, in, eh, interesados por diferentes aspectos de la vida americana, en vulcan, vulcanología, en geografía, pero en estos viajes ellos van dejando diferentes eh, repertorios lexicográficos de las lenguas indígenas, de las tradiciones, eh, glosarios escondidos, y algunos de ellos los podemos encontrar, por ejemplo, en el glosario que está localizado en el, en el libro de Carl Shetza, en un alemán, en, en la obra Sprachen de Indiana, eh, o en el caso de, de, de Efraín Skier, en, en el libro The States of Central America y otros americanistas, ¿verdad? En donde ahí en esos textos hay una cantidad increíble de, de, de glosarios o, o de recopilaciones de las lenguas. Es bien interesante porque incluso si nos abocamos a otros estudios de, de, de lingüística antropológica, podemos hacer incluso eh, diferentes eh, comparaciones sobre una lengua. Supongamos que tenemos un, un texto, eh, un texto de la eh, de un fraile, ¿verdad? escrito en el siglo XVII, en el siglo XVIII eh, luego tenemos el texto de los estos americanistas en el siglo XIX tenemos la obra de lema en el siglo XX y tenemos un texto en el siglo XXI podemos hacer un análisis comparativo de cuál ha sido la evolución de la lengua ¿verdad? de, de cuál ha sido la, la adscripción de eh, di, de diferente eh, léxico eh, español a ellos, o, o puede hacer un análisis comparativo esto lo que estoy hablando ahora mismo es una especie de introducción, una especie de introducción a, eh, a la lexicografía en El Salvador, para que desde, a, a partir de acá pues empecemos con una idea y con un canon estrictamente de colonial, eh, es decir, pensar propiamente en las ciencias, eh, en las ciencias de, que desarrollamos, no desde la perspectiva europea. Europe, europe, centrista, sino que hagamos pensamiento latinoamericano y que no hagamos eh, el hecho de minimizar eh, las, eh, las otras realidades como generalmente lo han hecho. Y aquí podemos seguir discutiendo este aspecto sobre ideologías lingüísticas y demás y que la primera ideología, verdad, es una ideología monolingüista en donde se nos ha hecho creer que en Latinoamérica simplemente se habla español cuando no es así, al menos en El Salvador, eh, si uno le pregunta a alguien qué lengua se habla en El Salvador, dice español, pero no, no, no visibilizan eh, que todavía existen una mínima fracción de 300 personas que hablan el idioma náhuatl como lengua materna, entonces es ideología lingüística propiamente enraizada, a, a, hay, que, hay, hay que decolonizar el conocimiento como tal, y por eso es que eh, cuando hablo de lexicografía en El Salvador comienzo hablando de eso, comienzo hablando de la lexicografía eh, también de las lenguas indígenas como tal. Ahora bien, sí voy a presentar. <risa> decía que raro, y luego, ¿sabes lo que pasó? Como tienes tú la pantalla por un lado y tú mismo hablando, te tenía ahí el, el, la pantalla en <risa> negro. Le digo, pero si está Daniel ahí y nos lo perdimos, así que dale, dale. Nomás. <risa> Bien, ahora sí voy a presentar. Si tienen alguna duda o algo, pues encantado, ¿verdad? Me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Eh, lo que les estaba hablando de las lenguas indígenas era esto, verdad, que, que este es un texto que, que, que está en, en proceso de edición de mi autoría sobre las lenguas indígenas en El Salvador, en donde se hace un trabajo histórico sobre las diferentes lenguas que se han hablado, verdad, en el país, y eso de una u otra manera, invisibilizar estas lenguas, es un pensamiento altamente colonial. Ok, pero ¿qué, otras, ¿qué más podemos hablar de la lexicografía en El Salvador? Bueno, si hablamos de la lexicografía lingüística tomando esa tipología básica, verdad, lexicografía monolingüe, podemos hablar de textos como el caso de Diccionario de Provincialismo y Barbarismo Centroamericanos, 1907-1910, Diccionario de Salvadoreñismo, Puro Guanaco, Matías Romero con Diccionario de Salvadoreñismos, Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca, tomo 1 y 2, en estos años de publicación. Como pueden ver, la lexicografía hispánica nace específicamente en el siglo XX anteriormente por estas ideologías lingüísticas del purismo, el prescriptivismo el academicismo el nacimiento de las de, de, de, de las academias de la lengua en sus diferentes eh, países lo, eh, precisamente lo que hacían era pues tratar de eh, tener una lengua pura y por ello pues invisibilizaban mucho el, el lenguaje diferencial hasta que pues en, antes desde principios del siglo 20 verdad desde antes de Pichardo eh, ya existen Existe literatura lexicográfica de tipo diferencial, sin embargo en estos países en donde la reticencia es, es muy eh, evidente, pues este tipo de trabajos, incluso este es, un, es maravilloso leer el libro de, de dicciona, este libro de, de dicciona, diccionarios de provincialismo porque lo que hace es expresar eh, todo cuál era el, el, la forma en que se visualizaba el lenguaje en ese momento. Luego, pues, eh, tenemos acá algunos, eh, les pongo acá la, la, la, las imágenes, ¿verdad? El Diccionario Barbarismo, que está este. Esta es la segunda edición publicada en 1910. Luego tenemos el Diccionario de Salvadoreñismo, el Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca. Muchos de estos libros, de estos diccionarios, están disponibles en la red por si necesitan eh, o quieren echarles un vistazo, ¿verdad? Eh, si queremos hablar pues, de vocabularios, no de diccionarios propiamente, podemos hablar del quicheísmo, podemos hablar de necesidad de la H en nuestra lengua hispano salvadoreña, el español que hablamos en El Salvador, la lengua salvadoreña, influencias nahuas, dichos y modismos salvadoreños, leperarios salvadoreño, que esto es interesante, yo no sé si ustedes, eh, para, no sé qué significa para ustedes lépero, pero en El, en el Salvador lépero es una persona eh, que habla eh, de, de, de una forma es de una forma que habla hasta cierto, hasta cierto punto aspectos ofensivos, sexuales, etcétera. Y lo que hace este autor es recoger pues, todas las malas palabras salvadoreñas. El refranero salvadoreño, el salvador y sus hablantes, tenemos diferentes vocabularios, luego si hablamos de la lexicografía bilingüe tenemos eh, diccionarios propiamente como el caso de Próspero Arauz, Sellena, Lai Campbell, Werner Hernández, eh, si tenemos vocabularios de Pedro Chofra Rivas, Todd Juan, eh, Jeffrey Phillips. Eh, si hablamos y, a, y ahora si sí llegamos eh, a otra parte que es la lexicografía enciclopédica si hablamos de, de los diccionarios históricos eh, enciclopédicos histórico enciclopédico de la República de El Salvador algunos nombres geográficos, botánicos, unas guías históricas es decir hay una cantidad más o menos de registrados cerca de más de 200 repertorios lexicográficos en El Salvador y pues apenas estoy trabajando en el primero así que evidentemente necesitamos mucha ayuda pero no he hablado de los glosarios, ¿verdad? Y es el tema que acomete en esta presentación que, que, que estoy dando, ¿verdad? Y es los glosarios escondidos en la literatura salvadoreña. ¿Ya? Como pueden ver, eh, este, el, el diccionario, el glosario de Cuentos de Barros, eh, Cuentos de Barros es el nombre de un libro de, de, de, de Salvador, uno de los ya vamos a hablar de él, es uno de los escritores más importantes. Pero, ¿a qué nos referimos con glosario, verdad? Eh, el primer glosario en la literatura salvadoreña lo encontramos en el autor José María Peralta Lagos, en 1923, y tenía como nombre vocabulario de palabras extrañas al idioma y de algunos provincialismos y modismos empleados en este libro. Aquí empezamos ya a hablar de un tipo de lexicografía diferencial y el caso, pues de José María Peralta Lagos, que hasta el momento ha sido el primer eh, libro, eh, texto literario, en donde hemos encontrado un vocabulario, un glosario al final de la obra, eh, más eh, haría falta eh, el trabajo de glosario escondido, a ver si dentro de otros textos literarios encontramos otros glosarios pero el primero es eso. Seguido a este encontramos, por ejemplo, en el, en el caso de Brochazo, Doctor Gonorrey, Tigorrea, Candidato, La muerte de la tórtola, Cuentos de barro, que es el que vamos a analizar en esta sesión, Jaraguá, Trasmayo, Ébano, Estampas de la Costa Grande, Tierra de Infancia, Espada y otras narraciones, Barbasco, Cuentos de Janiche, Expresión Literaria de Nuestra Vieja Raza, Miguel Mármol, Batol, Guanacoloco. Todos estos textos son glosarios que, que hay dentro de las obras literarias y que hacen alusión a un tipo de texto diferencial pero a qué nos referimos nosotros cuando hablamos eh, de, de cuando hablamos de este tema que estoy tratando de exponer qué es la edición metalexicográfica qué es en glosario para qué sirven verdad eh, lo primero que hay que decir es que la, la edición metalexicográfica es una praxis verdad una praxis que se hace propiamente desde una teoría metalexicográfica la metalexicografía como eh, eh, habrán leído, espero es esa parte teórica de la lexicografía, verdad esa parte que se encarga de la historia de la crítica, de la metodología, de, del análisis del análisis completo y aquí nos podemos remitir a, te, a a algunos autores como Harman, como Skusta, como Alvar, como Alvar, y diferentes autores que hablan sobre la, la, la metalexicografía como parte de la lexicografía, como una parte de la lexicografía que nace allá por los años 70. Por lo tanto, la edición metalexicográfica es aplicarle técnica lexicográfica a un texto que no lo tiene. Eso es la edición metalexicográfica. Luego, ¿qué es un glosario? ¿Verdad? ¿Qué es un glosario? Y pues, si hablamos de glosario, nos vamos a referir a lo siguiente. Um, bueno, creo que no está. Sé. Pero el glosario es, eh, viene de, de glosa, ¿verdad? ¿Qué es una glosa? La glosa es la explicación de un texto o de una palabra oscura o difícil. Partimos, partimos de ahí, partimos del hecho de que es una explicación. Por lo tanto, si nosotros analizamos esa, eh, esa partícula, ese sufijo de, de, de Arium, ¿verdad? Que es, va a denotar que es un lugar donde se guardan cosas, en este caso las palabras que son de difícil eh, entendimiento. Por lo tanto, los glosarios nacen para explicar palabras que no son eh, fácilmente entendibles para las personas. Aquí habrá de analizar todo lo que incurre o todo lo que implica eh, el análisis de un glosario. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una política extensiva, ¿verdad? En donde... Eh, en donde lo que queramos es, en donde nosotros lo que queramos es buscar la manera de poder hacer llegar a los demás nuestra cultura, ¿De verdad? Si, la, si las personas no conocen qué es una palabra en este país, luego a partir de ello nosotros vamos a saber eh, qué significa, porque lo vamos a extender a partir del glosario, y pues eh, a partir de eso podemos ir Sabiendo ¿verdad? para qué sirven los, los, los glosarios. De igual manera, es una manera de, de, de explicar, verdad especialmente a gente que no están eh, acostumbradas al término. Yo pienso en esto, pienso que si una obra literaria, por ejemplo, tiene un glosario de términos que se usan en El Salvador, ¿Cuál es la razón por la que vaya ese glosario al final? ¿Para la gente de El Salvador que usa ese léxico o para gente que no lo conoce? Teniendo en cuenta que el glosario lo que hace es explicar textos eh, o palabras de difícil comprensión. Entonces, bajo estas tres, bajo esas tres explicaciones sobre qué es la edición metalexicográfica, qué es un glosario y para qué sirven, es entonces en donde presento eh, este ejercicio sobre la aplicación de la lexicografía eh, o la glosografía, ¿verdad? Le le Edición metalexicográfica de glosarios permite estudiar el sistema lingüístico individual de un autor. Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el glosario es parte de una obra. Generalmente, ¿verdad? Y digo generalmente porque no es la regla. Eh, quienes hacen estos glosarios son los autores. Pocas veces lo hacen los editores. Además, eh, es... Posible, desde la sincronía se podría estudiar el léxico de una época o la suma de dialectos de un movimiento literario. Además, es una aportación bibliográfica, a la metalexicografía de una variante del español, en este caso del español de El Salvador. La identificación de estos glosarios escondidos da cuenta del léxico que subyace en el habla popular y queda invisibilizado. Yo creo que acá eh, es importante esta labor de, de, la lexicora, de, la, de los glosarios literarios, especialmente porque en ellos, eh, y no, pues, no sé si eh, será lo mismo, pero en, en Latinoamérica en todos los países latinoamericanos, pero... Allá por las finales del siglo XX estalla un movimiento literario que es el es un tipo de costumbrismo, ¿verdad?, en donde empieza a cantarle a, o empieza a escribirle a, a, a los aspectos populares, al campo, a, al campesino, evidentemente, hay cuestiones ideológicas que nosotros necesitamos, que necesitamos eh, ver, ¿verdad?, que necesitamos eh, saber antes de... de, de, de Hablar al respecto en el caso, por ejemplo, de, si yo hablo de los campesinos desde afuera, eso es una, eso es una especie también de, de, de mitificar al indígena o de mitificar al campesino. Y como decía un autor, por allá los indios solamente los queremos en los mitos. Entonces... Eh, este tipo de ejercicio de la, de la, de la lexicografía, eh, lexicográfico, ¿verdad? En los glosarios nos ayuda precisamente a, eh, a dar cuenta de este léxico que subyace en el habla popular y que queda invisibilizado. Por último, contribuye al rescate y restablecimiento de la lexicografía con citas literarias, tal como ha señalado ha señalado Aumada Lara. La edición metalexicográfica de glosarios no sería otra cosa que rescatar la lexicografía con citas literarias, al fin y a la postre la lexicografía por excelencia. Bastaría recordar el texto del diccionario de autoridades para darnos cuenta que fue el primer ejercicio lexicográfico hecho hecho con autoridades o hecho con citas verdad ideológicamente podemos eh, hacer un análisis eh, también verdad si nos abocamos al análisis del discurso en donde nosotros podemos ver si efectivamente eso que llamamos por, por eh, si llamamos por autoridades no atiende específicamente a una postura ideológica que claramente lo es luego verdad que qué, qué? ¿Cuáles son las consideraciones metodológicas que, que debemos eh, tomar para la edición metalexicográfica de Glosarios? En primera instancia, eh, una etapa preliminar en nosotros por rigor académico y rigor, rigor filológico, consultar siempre la primera edición de los libros de cuentos de barro. Y les voy a contar acá una historia para hacer un... un eh, para hacer acá un paréntesis, ¿verdad? Y es el hecho de que cuando estaba haciendo este ejercicio de la lexicografía de, de cuentos de barro, yo estaba en España y pues eh, en, en mi país todavía las cuestiones son un poco complicadas, todo es muy burocrático, es, es, es muy complicado. El punto es que eh, mi asesor del trabajo final, que fue el doctor Ahumada Lara, él me dijo claramente, eh, necesitas consultar la primera edición, la primera edición de 1933, que hasta el momento no, pues poquitas personas tienen un ejemplar, pues fue un lío porque tuve que hablar a la, la Biblioteca Nacional, casi rogarles, eh, no me dieron el, el, el ejemplar, eh, y pues hasta que tuve, hasta que por suerte me comuniqué con la nieta de, de, de Sala rue y pues ella, de nombre Selva, a quien yo agradezco infinitamente, me dijo, por ser un trabajo académico, tiene todos los derechos para eh, poder almacenar la obra. Y, pues, pidió a la eh, Biblioteca Nacional que me hicieran una copia digitalizada. Y por esa razón, pues, cuento con esa copia que, pues, con mucho gusto, si me dan un momento, pues, se la voy a mostrar para que vean la hermosura de los cuentos. Y podemos hacer un, una lectura, ¿verdad?, antes de hacer el ejercicio metalexicográfico. Porque al final de cuentas, la lexicografía, la lingüística y todo, nace con la literatura. Si no bastaría ver aquellos ejercicios de la, eh, de la Biblioteca Alejandrina, en donde la lingüística nace en postre de comprender la literatura clásica voy a buscar acá me dicen si están aburridos, si tienen preguntas, Nada, estamos si van expectante. esto está demasiado entretenido porque es unos puntos ahí de, de las humanidades que hace que uno esté ahí alerta luego tienes un, un discurso maravilloso, así que nada, tú no te preocupes, acá nadie está durmiendo, creo. Sí, no, este... Ah, bien, ya lo encontré. Este libro es una belleza totalmente, yo eh, aún no cuento con una copia física, pero, pero espero algún día tenerla, así que... Pero por el momento, pues, les muestro la copia que tengo acá. Esta es la copia digitalizada de la, de la, obra, eh, de la obra de Salarré, la primera edición, Cuentos de Barro. Es bien interesante, de acá, desde acá comenzamos con un problema y es el hecho que, fíjense esto, Fíjense que la obra dice 1934, pero lo que sucede es que la obra se termina de imprimir en el diciembre de 1933 y se empieza a vender en 1934. Entonces, desde ahí comenzó un gran lío para mí porque unos autores decían que era del 34, pero que otros decían del 33... Pero hasta no fijarme en la, en la primera edición, no pude resolver este enigma. ¿Por qué? Porque aquí dice 1934 la pasta, pero luego, igual que esta, la portada, miren qué belleza de, de, de, de, de, de texto, de, de, de, ¿verdad? Pero dice aquí, mire, específicamente. Si se fija. En, eh, Acá dice, es propiedad del autor en Salvador, diciembre de 1933. Así que el libro debe datarse en 1933 porque fue la fecha en la que se terminó de imprimir. Cuentos de Barro es eh, uno de los textos más maravillosos de la literatura salvadoreña en todo aspecto porque es una mezcla de prosa poética con una vena creativa espectacular. Y podemos... Eh, y podemos... Eh, puedo leerles algo, ¿verdad? Puedo... puedo puedo, puedo, vamos a ver, vamos, quiero ver, seamos malos, caja embrujada, de pesca, Les voy a leer un, un, un, un parrafito, verdad, a ver si, si a lo mejor entienden estas palabras, y esto era el hecho del por qué era necesario el glosario dentro de la, no sé si pueden leer el texto, o lo hago más grande, el, el, se puede, no hay problema, si quieres sí lo un puede. más grande, pero, pero se puede. Sí, ok, lo voy a poner acá. Man, eh, leo de esta manera, el, el título de pesca, ¿verdad? Eran allá como las tres de la madrugada, la luna de llena, la envía las sombras prietas en, las, en los montarrascales y en los manglares dormilones, el estero... Lagunoso en su calma era como un pedazo de espejo del día, del día ya roto, la playa lechosa de cascajo crema, de cascajo crema se dejaba espulgar por las suaves ondas espumíferas que la brisa devanaba sin prisa, la isla al otro lado del agua se alargaba como una nube negra que flotara en aquel cielo diáfano mitad cielo mitad estero, las estrellas pintaban en ambos cielos. O sea, es una prosa poética espectacular y, y de igual manera eh, hay, otros, eh, hay otros textos que, que sí inician de una manera un poco más complicada en cuanto a la lectura. Pues, y tenemos el caso, por ejemplo, de, eh, de La Honra, ¿verdad? Un texto que dice, había amanecido norteando. No sé si ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Eh, la Juanita limpia, la abuelada... El viento llevaba sopes y olores, atravesó el llano, la nagua se le amelcochaba y se le hacía calzones, el pelo le hacía lacranes negros en la cara. Imagínense esa figura, o sea, yo, es lo que en algún momento he estado conversando, diciendo, ¿verdad? que la literatura es ese componente de belleza estética con, con, de, del texto como con la imagen. El pelo eh, le hacía alacranes negros en la cara, es decir, que para el nor norte, ¿verdad? Nosotros le llamamos aquel viento que es fuerte y por lo tanto si estaba haciendo mucho viento, pues el pelo se le enmarañaba en la cara y le hacía un alacrán, ¿verdad? La Juana iba bien contenta, chapudita y apagándole los ojos al viento. Los árboles venían corriendo. En medio del llano la cogió un tumbo de norte. La Juanita llenó del frasco de su alegría y lo tapó con un grito. Luego salió corriendo y enredándose en su risa. La chucha, la chucha que no vayan, a, no vayan a pensar mal, la chucha le llamamos nosotros así al perro, en este caso a la perra, ¿verdad? Iba ladrando a su lado, queriendo alcanzar las hojas secas que... Pajareaban. Como pueden ver, este es eh, la, la literatura, la literatura de, de, de Salarrué es, es una literatura espectacular, ¿verdad? Y por, el, el, por ese componente de, de, de que hay mucho texto que es necesario ir explicando, por eso, es el, eh, eh, por eso es que se escribe el glosario, que habíamos dicho que es el glosario, el glosario es aquel lugar en donde se guardan las palabras de difícil comprensión, de, de difícil comprensión ¿verdad? Ah, por supuesto, hay una cuestión... Hablar de todo, de todo eso que están escribiendo, de, del aspecto <risa> vanguardista, de la, de la tipografía... Eso esa es otra tesis, mire. <risa> de verdad que muy bonito. Pero bueno, el punto es que me tocó conseguir este libro porque fue lo primero que me pidió mi asesor. Me dijo, sin la primera edición no hay trabajo final. Y yo dije, perfecto. Entonces a buscarlo y, y por suerte pues lo encontré. Así que eh, a, volviendo a, a, a la presentación, dice que la etapa preliminar es, en el caso de la edición metalexicográfica de un glosario localizado en una obra literaria, es la primera edición. Luego analizamos la, la hiperestructura, en donde vemos eh, si, cuál es, eh, si el glosario, hay una especie de nómina de obras en donde el, el autor probablemente no haya tomado eh, las definiciones eh, de su texto o, o, o haya tomado sus definiciones eh, de su creación propiamente, sino que las tomó de algún diccionario. Hay que ver eso primero en la hiperestructura. Luego la macroestructura, como ya pues, eh, entendemos, eh, ya es la selección de palabras, el ordenamiento, el tratamiento, e incluso un poco de tratamiento descriptivo, ¿verdad? Eh, luego, en la microestructura, eh, lo que vamos a analizar va a ser eh, aspectos de la... Acuérdense que estamos en edición metalexicográfica. Estamos diciendo de que el texto no lo tiene, ¿verdad? Ah, lo que voy a hacer es mostrarles para que, vaya me... para que no vaya para que no vaya a haber algún problema, les voy a mostrar cómo está el glosario y por qué era necesario la edición. El glosario que tenemos nosotros acá en esta obra es de esta manera. ¿Me confirman si pueden ver el, el libro? Sí, lo estamos viendo. Sí, ¿verdad? Sí. Bah, excelente. Acá. Fíjense cómo está el glosario. Se llama vocabulario de modismo de lenguaje cuscatleco, ¿ya? Empleados en este libro. Pero si ustedes se fijan, el glosario como tal está nada más, veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo de despenicar, ¿verdad? No sé si ustedes conocen esa palabra, despenicar. ¿Alguien la ha escuchado? Yo no. No, ¿verdad? Es una palabra, pues... Poco conocido en el ámbito latinoamericano, pero veamos qué nos dice Salarrué sobre la palabra despenicar y por eso es necesario que esté el glosario, porque aclara esos términos de difícil comprensión, ¿verdad? Nos dice sobre despenicar, despenicar, dice despenicar, regar, dispersar, despetalar, aplícase comúnmente a las flores o ramas que sean centricas. Cuando usted está despetalando una flor, acá se le dice despenicar, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuáles son los usos pero si ustedes se fijan, el autor solo da el lema, que es este, ¿verdad? El lema, y luego da su definición, en este caso, sinonímica, una definición sinonímica, y pues acá da eh, una especie de, de, de información adicional. Por eso la edición metalexicográfica es necesaria, porque lo que hace precisamente es aplicarle técnica lexicográfica a esto. Ahora bien, ya que han visto eh, a lo que me refiero con, con, con el glosario, podemos seguir con la presentación. Y lo primero que hay que hacer en una eh, edición metalexicográfica es precisamente restaurar la categoría gramatical. En el caso de despenicar, sabemos que es un verbo. Ahí tenemos que saber empezar a analizar si es un verbo transitivo o un verbo intransitivo, ¿verdad? Luego ver las marcas lexicográficas, por ejemplo gramaticales de transición semántica. Eh, marcas diasiste, diasistemáticas, diacrónicas, diafásicas, diastráticas, diatópicas, algunas marcas pragmáticas, despectivas o irónicas, ¿verdad? Luego tenemos que hacer una normalización de las definiciones. Acá es importante señalar el hecho que no hay que desvirtuar la definición del autor. En ningún momento la vamos a desvirtuar porque eso sería eh, desvirtuar el trabajo que ha hecho como tal. Luego vamos a hacer citas literarias. que ¿Cuál es la bondad de, de, de esta edición metalexicográfica, por decirlo así? Es el hecho que si la obra tiene una palabra eh, al final, ¿verdad? Es porque ha sido utilizada dentro, dentro de la obra. Y eso significa que se puede rescatar, se puede rescatar una cita literaria. ¿Ya? luego vamos a hablar de limitación de entre definición y glosa y la familia léxica un poco de la microestructura del artículo académico del artículo lexicográfico por lo tanto tenemos acá eh, cuál es eh, cuál es un ejemplo de cómo queda una eh, de cómo queda una palabra ya con tratamiento lexicográfico luego de eh, de la edición, ¿verdad? Tenemos el lema, como está acá, tecomatado, con, ya tenemos acá la, la, la variación, ¿verdad? Tenemos la variación, luego tenemos el número de acepción, tenemos la categoría gramatical, luego tenemos una marca, eh, una, una, mar, una, marca de, una marca lingüística, ¿verdad? Que es un, de lenguaje popular, y luego tenemos en este caso en eh, la definición del autor, que es, dicho de un sonido que suena hueco, como dentro de un tecomate, y luego nos dice eh, de la categoría, la cita literaria que va a estar, que va a estar en, en, en, eh, cursiva. en cursiva. cursiva Dice, luego, la voz a tecomatada del, del compañero respondió, ay bella mano, ¿Ya? Y tenemos la cita. Y acá tenemos la familia léxica, que es tecomate. Si pueden ver, ¿verdad?, aquí hay una especie de aspecto morfológico bien interesante. Y aquí en El Salvador es que ese, no sé, en, en, en, en su variante eh, dialectal, ¿verdad?, como sea pero la A tiene muchos eh, componentes, muchos componentes semánticos que dan eh, paso a muchos eh, sentidos. En el caso de tecomate, el tecomate es, eh, es algo muy diferente, el tecomate es una, una especie de botella que los campesinos utilizaban para llevar agua al campo, ¿ya? pero la especie de eh, la, el tecomate es hecha de un jícaro, ¿ya? y por eso es que cuando dice, eh, luego la voz atecomatada, ¿Ya? Dicho de un sonido que suena hueco, porque el tecomate sin agua es hueco, ¿ya? y suena así como, como hueco, ¿no? Por eso la familia léxica tecomatada, ese prefijo A, pues tiene muchos eh, aspectos semánticos que hay que rescatar eh, en otro estudio, ¿verdad? Así que este es el ejemplo de cómo se ve una, una edición metalexicográfica de una. Palabra localizada en un glosario. Ahora bien, ya en el glosario de cuentos de barro. Antes, pues, hablar un poquito sobre Salarue. Salarue, eh, el, su nombre completo es eh, Luis, Efra, Luis Salvador Efraín Salazar nació, nació en 1899 y muere en 1974 nace en un lugar que se llama Sonsonate fue pintor, escultor, escritor y acá es bien interesante el hecho de que haya sido pintor porque aquellos escritores que han sido pintores también eh, tienen una literatura más eh, visual, ¿verdad? como en el caso de Salarue <coughs> perdón como ustedes pudieron ver la narrativa de Salarue está ampliamente eh, eh, Influida por la pintura, como cuando dice que se le pintaban alacranes en la cara, ¿verdad? Es una imagen, ¿verdad? Y como él como pintor ve imágenes y las escribe. Y luego, pues eh, este escritor eh, tiene diferentes obras, como el caso de El Cristo Negro, El Señor de la Burbuja, Ollar Candal remotando el Luluan, cuentos de barro, conjeturas en la penumbra, eso y más, cuentos de cipotes, The Range of Gold. Trasmayo, Espada y otras narraciones, Íngrimo, La Sombra y otros motivos literarios, Vilanos, El Libro de Desnudo, La sed de Slim Vader, la Luna. Es una amplia eh, obra literaria. También ha sido antologado, ¿verdad? Eh, tiene diferentes, e incluso fue antologado por, por Sergio Ramírez, un, un escritor muy famoso de Nicaragua y por otros eh, escritores de gran renombre, como el caso de Roque Dalton. ¿verdad? Y bueno, eh, ahora bien, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hemos hecho en esta edición metalexicográfica? Aquí viene otro aspecto, y es el hecho de que la edición metalexicográfica como tal no se debe... No se, fue, eh, no, no, no, no se debe entender solo desde un ordenamiento verdad sino eh, también una parte onomasiológica en el sentido que como es un glosario, hay un universo ya definido ¿ya? y por lo tanto podemos entender el, el universo del autor o el universo de una realidad histórica a partir de una ordenación onomasiológica Por lo tanto, un glosario es, eh, es posible hacer el ejercicio de onomaciología para poder eh, entender mucho más ese, ese, ese componente. Les voy a mostrar acá cuál fue el ejercicio completo ¿para, para que puedan verlo. Acá. Como pueden ver, aquí hay un ejercicio de, onoma, de onomasiológico en donde partimos, ¿verdad? partimos del universo, ¿verdad? De mundo, ser humano. ¿Ya? Los elementos de la naturaleza, tierra, aire, eh, vida, tierra, aire agua, vida vegetal. Si alguien ha leído a Julio Casares pues por ahí va la cuestión, ¿verdad? O Rafael del Moral. Eh, Luego el, el, el individuo, cuerpo humano, espíritu humano. Luego están estos numeritos. Estos numeritos lo que indica es que dentro de ellos hay una serie de palabras. O sea, si yo lo que quiero decir es, ¿para qué sirve la nomasiología? ¿Verdad? Bueno, primero hay que preguntarnos eso. La nomasiología sirve para, cuando, para poder llegar del signo al referente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, yo tengo una palabra y digo, ay, ¿cómo se le dice cuando yo ando así, como que ando nostálgico, pero tiene una palabra bien específica? Y usted no sabe, o sea, si, no, si, si, si usted no sabe la palabra, no la va a encontrar en el diccionario, en un diccionario semasiológico. Pero si busca en un diccionario o no masiológico, hagamos el ejercicio. Ya usted dice cómo se dice esa palabra que está como, eh, como que estoy nostálgico, ya en, en, en un léxico del español del de Salvador, y entonces dice: vaya, el universo esa palabra se refleja en el mundo no se refleja en el ser humano sí ok pero el ser humano visto en qué en sociedad o en como individuo no pues si se siente alguien así es un individuo ok entonces esa palabra es producto del cuerpo humano o del espíritu humano bueno del cuerpo humano no es porque lo es un estado emocional verdad entonces dice ah entonces del espíritu humano y es un estado emocional ah perfecto entonces está en el número 13 entonces me voy yo al número 13 verdad que sigo 1 2 3 4 5, 6, ¿verdad? 6, 7, 12 y luego se va el 13, ¿verdad? Estadio emocional. Y luego empieza a leer todas las palabras que tengan que ver con el estado emocional de una persona. ¿Ya? Ochorcholado, cuchullado, acuchullar, agua huecho, a ateco a matado, bravo, choya, cuchullarse, encachimbado, ido, melarchía. Melarchía es la palabra que yo andaba buscando. ¿Ya? Cuando alguien tiene nostalgia, dice que tiene melarchía. Entonces, el, el, eh, como pueden ver, ¿ya? El, el, el ordenamiento nomasiológico sirve para esto. Y así. Luego, pues cuando yo usted ya dice, ah, perfecto. Entonces, eh, como es eh, melarchía, ahora quiero saber, quiero saber cómo se define, porque no sé cómo se define. Ok, entonces se va a la parte semasiológica, ya, que está acá. Se va a la parte semasiológica en M, ¿verdad? Se va a la M y dice melarchía, ¿ya? Dice acá melarchía. Vamos a bajarlo para que se lea mejor. Dice melarchía, este es, la, este es el tratamiento que dio el autor. Este es el, autor, el tratamiento que dio el autor, melarchía. Melarchía significa melancolía o decaimiento, ¿verdad? Con una edición metalexicográfica, primero ya no empieza con mayúscula, ¿verdad? sino que empieza en minúscula, ¿ya? Melarchía, como él luego tiene la primera acepción, es un sustantivo masculino, ¿verdad? Poco usado, ¿verdad? ¿Qué significa melancolía respetando la, eh, que re, respetando la eh, definición del autor? Y luego dice, la melarchía lo postró muy pronto, se quejaba, se quejaba y no podía dormir, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Que la nostalgia lo postró muy pronto. Y así tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, eh, veamos el caso de despenicar, que, lo, que les había puesto el ejemplo. el caso de despenicar. Creo que ya lo... Ah, okay, que aquí está, despenicar. Vaya, despenicar. El autor, como pudieron ver en el glosario el autor nos daba esto, nos decía, despenicar significa regar, dispersar, despetalar, aplícase comúnmente a las flores o ramas que se hacen triza. Y acá bien interesante, ¿por qué? Porque lo que hacemos acá es dar tres definiciones, ¿por qué? Porque regar y dispersar son dos cosas diferentes, despetalar también, por lo tanto hay tres definiciones diferentes acá y cada una necesita su propia definición, ¿verdad? En este caso despenicar, en la excepción 1, la más usada, es funciona como un verbo transitivo, con una marca de tipo popular, que significa desprender las hojas de una planta o los pétalos de una flor, usado también en sentido figurado, ¿verdad? Y que dice los gallos eh, los gallos flotaban aquí y allá como pétalos despenicados de una sola alegría, poéticamente lo describe, luego dice verbo intransitivo, ya no es un verbo transitivo, popular, dicho de una cosa, esparcir, verdad, usado también como pronominal, las estrellas se despenicaban como florecillas sobre el patio del cielo, se, se ven esa esa imagen poética que hay ahí, o sea leámoslo otra vez, dice las estrellas se despenicaban, ya se esparcían como florecillas sobre el patio patio del cielo. O sea, una imagen poderosa, poética y luego tenemos el ter la tercera definición que es como verbo transitivo, también como un aspecto rural que es sacar los granos de un fruto, despenicar la mazorca de maíz, despenicar la vaina de frijol. En este caso, este tiene una una marca acá porque significa que eh, no había un ejemplo en el libro y, y el ejemplo pues fue lo hice eh, lo hice yo. Así que esta es la, básicamente la edición metalexicográfica eh, y ya pues para ir concluyendo con, con, con esta exposición, porque en verdad sé que pasar tanto tiempo escuchando, ¿verdad? ser muy muy cansado y pues okay, ya para ir concluyendo. Um, podemos decir que eh, a partir de la combinación entre lexicografía regional y literatura se puede implementar un, el ejercicio de una lexicografía con cita literaria en El Salvador de la combinación entre literatura salvadoreña y la lexicografía regional se podría reconstruir parte del léxico que se utiliza en El Salvador no solo como pura recopilación de palabras sino como expresión de la cultura salvadoreña asimismo pues en rescatar pues todos los eh, todas las bondades que tiene, eh, que tiene la, la, la lexicografía regional y todo este aspecto de la edición metalexicográfica, que en realidad es eh, un estudio bastante eh, amplio, ¿verdad? Quedo entonces hasta acá con esta breve presentación. Y estoy a disposición por cualquier pregunta que tengan, algún conversatorio, yo lejos de, de, también de exponer eh, este tema. Pues me gustaría escucharlos, poder compartir, si, conocerlos, ¿verdad? Si tienen cámaras y encenderlas, me, me encantaría. Así que, eh, pues adelante. ¡Bravo! Daniel, ¡qué trabajo más maravilloso! Estoy encantada y encandiladísima. Eh, mira, en el, en el chat, porque claro, estábamos ahí maravillados muchos, e iban saliendo comentarios, pero claro, eh, hoy por estas cosas de la vida ha sido muy citado Francisco Javier Pérez, ¿no? el, el, el gran, es un intelectual más que un, un, un lexicógrafo, es un, un humanista, Correcto. que de hecho es el maestro de Antonio Corredor, que estuvo aquí también, Antonio, que, que nos habló de, del español, ha hablado en Venezuela, y fue el que me, me, me, me, me, me hizo un giro, giro epistemológico porque esa D mejor que ya no usarlas, es en, una maravilla. Y claro, Francisco Javier Pérez habla de estos microdominios lexicográficos, que están absolutamente... Eh, no, ni abandonados ni inéditos, porque tanto él como tú, con, con este maravilloso trabajo, la misma Magdalena Cole, Magdalena Cole estuvo aquí, eh, fue una de las primeras conferencias que habló del, del español hablado en Uruguay, una, una, una conferencia estupenda, pero ella también ha trabajado con los microdominios lexicográficos. Eh, claro que tienen estas dos vertientes, tiene esta vertiente de, de, de, de situarse, que ya ves trabajar como fuente con la literatura, que es interesante porque hay muchos lingüistas que... Que no lo hacen, que prefieren otro tipo de corpus, ¿no? prefieren el, el corpus más espontáneo, por así decirlo. De hecho, el mismo Mario la semana pasada nos comentaba eso, ¿no? de, de, de una serie de, de, de fuentes que, que él no utilizaba por ser eh, literarias o que su grupo no utilizaba por venir de la literatura. Esa es una línea y la otra línea que tú bien lo dijiste, eh, de alguna manera tributa tributa a la, a la misma lexicografía desde sus orígenes, ¿por qué? Porque lexicografía y, y, y, y literatura o lexicografía, y siendo más genérico, sexualización van de la mano. Una eh, viene de alguna manera a llenar la, la, los casilleros de, de otra. Entonces, claro, Francisco Javier Pérez lo hace, por ejemplo, con el trabajo de, de Andrés Bello. Tú mismo comentabas que, que hay una, una, una, una suerte de, de, de, de, de explosión con el criollismo. Que también viene de antes, pero eh, uno puede ver, eh, sobre todo los que estudiamos literatura, que por lo general cuando estudiamos lingüística también estudiamos literatura, que el, el, el criollismo, posteriormente el, el, el, el, el, el mundo novismo, como lo llaman algunos, va a requerir, va a requerir de, de esta guía o no. Entonces realmente es una maravilla, es una maravilla, una maravilla lo, que, lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, como comentaba yo misma en el chat, eh, hace mucho tiempo que no veía un ejercicio onomasiológico, lo despachaste en, en menos de un minuto, o sea, ¿por qué la relevancia de la onomasiología? Que en el último tiempo está bastante mm, olvidada dentro de, de, de los trabajos eh, lexicográficos, así que me imagino que Ignacio, que es un gran valor, de haber estado maravillado con este trabajo eh, tuyo, y bueno, lo que te quería consultar en rigor, y es la curiosidad, más que nada la curiosidad, ¿en qué estás ahora mismo? Porque realmente eres, un, un, un, eres un, una persona muy curiosa, con, con muchísimo interés, entonces eso me gustaría saber, ¿en, en qué estás ahora? Porque presenta, presentaste esto, que es una maravilla, que me imagino que tiene que ver con el trabajo que, que hiciste para la, la maestría de lexicografía. Pero eso, me encanta. Mira, y acá está todo el mundo felicitándote en el, en el chat. Pero cuéntame, ¿con qué estás ahora? ¿Con qué desafío? Bueno, este, ahora mismo estoy terminando un trabajo de ideologías lingüísticas en la lexicografía centroamericana. Y este, ya estoy por, por concluirlo, Me tomo de base cinco, cinco diccionarios, eh, eh, uno de ellos es precisamente el de diccionario de provincialismos, luego el de Carlos Gallini, que también es de sobre provincialismos, uno de, eh, de, de, de Barreto, de Nicaragua, que también habla de barbarismos, otro de... Eh, eh, de eh, ¿cómo se llama? Alberto Membreño, perdón, de Honduras y otro de Guatemala, que todos andan por esa línea de 1900, 1890 a 1910, escribiendo sobre provincialismo, barbarismo, solecismo y todos esos aspectos que denotan más que todo, pues, una ideología lingüística auspiciada por eh, la creación de las academias, el purismo y, eh, pues, en eso ando, ya, pues, ya por terminarlo. Qué maravilla, o sea, la lexicografía, por así decirlo, fundacional de América Central. Interesantísimo. Y Membreño, Membreño un, un tipo bastante peculiar, fue presidente de la República en Honduras, y ahí lo, lo mencionaste, o sea, también trabajó con ¿Con, con qué era, era algo de onomasiología, de, de, de, de toponimia, algo con El Salvador, pero. De, sí, de toponimia. Él yeah. hizo un estudio sobre la toponimia salvadoreña. Ya, qué interesantísimo. Nada, vamos a esperar con ansias y curiosidad ese, ese trabajo. Alguno de los que está, porque el, el, como bien comentábamos, estamos cansadísimos, lo, lo maravilloso es que esto va a quedar grabado porque realmente es un, es un, un, un, un documento valioso lo que, lo que acabas de presentar. No sé si al, al, alguno de los aquí presentes tiene... Alguna, alguna consulta, algún comentario bueno acá te dice eh, Estela de, de Paraguay que trabaja con, también con, con microdominios pero en el Paraguay trabaja con, con, con Ferrer y, y quiere estar ahí ah bueno y salió pero quiere estar en contacto contigo claro mm, ahí vamos a, vamos a generar una, una red, no sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario porque realmente lo que hay son eh, felicitaciones por este estupendo trabajo. ¿Hay alguien? Veo que no, veo que no. Pero, pero nada, o sea, el, el, el trabajo que hiciste fue estupendo. Lo otro que también me gustaría saber es por qué partió el interés justamente por este autor. Claro, vemos que, que tiene una pluma deliciosa, tiene un trabajo, el, el, el, el libro en sí es un objeto estético. ¿Ya tenías curiosidad con otro autor? ¿Quieres hacerlo con toda la literatura eh, criollista salvadoreña o hacer de alguna manera un repaso un, un, un repaso general? Cuéntanos. Mira, bueno, en realidad eh, el interés nace por porque este autor eh, pues, es alguien a quien yo había leído toda la vida y, y nos lo enseñan desde la, desde la escuela muy temprano, pero desde que empecé a estudiar letras, pues me interesé muchísimo por el uso muy particular del lenguaje y eso básicamente me llevó. Pero ya estando, eh, ya haciendo ese estudio, me doy cuenta que dentro de la obra que él tiene, que, que les presenté lo que él había escrito, muchas de sus obras contienen glosarios al final de la obra y otros glosarios escondidos. Por lo tanto, eh, el primer esfuerzo que, que estoy eh, Haciendo, ¿verdad? Ya, porque también está por terminarse, es una especie de vocabulario salaureriano, en donde hablo sobre eh, las, eh, todo, lo, todo el de eh, todo el sistema lingüístico de este autor, porque este autor es bien interesante, o sea, por una, tiene dos vertientes, voy a, eh, no quiero caer en, en, en, no quiero hablar, por ejemplo, eh, de, de forma, de una forma determinista, y pues, eh, a, a modo de ejemplificación voy a decir esto, porque no es tan así este este autor se clasifica por dos vertientes verdad por una parte una vertiente costumbrista verdad que pero como muy bien lo, lo, lo, lo dijeron es muy vanguardista y una parte eh, un, un poco mística verdad. Pero al final de cuentas, una de mis tesis, y en algún momento esperamos, espero, ¿verdad?, poder tomar, poder sentarme a escribir al respecto, es que en verdad ese autor era vanguardista. El hecho es que eh, por tener dos obras, dos tipos de obras muy, muy diferentes, eh, su léxico es, es muy distinto. Y, y les pongo un ejemplo bien, bien, bien básico, ¿no? el hecho de que hay un hay una hay un libro que se llama Oyar Candal este libro de, de Oyar Candal lo que hace es que él inventa todo o sea, inventa nombres de todo de todo inventa un mundo Oyar Candal es una especie de es un libro que habla eh, de un lugar remoto pero en realidad pues se, se refería a la a la Atlántida, pero en eso él inventa más de 300 palabras, o sea, es una cuestión interesantísima, si, si lo quieren aquí, justamente, casualmente, pues lo tengo a la mano, solo se lo voy a mostrar para que lo vean, Candal eh, es, este, es este libro, Candal, eh, pero a lo que yo quiero que vean es el hecho de que... Eh, Acá, este autor lo que hace es inventarse cerca de 300 palabras y... Acá, si ustedes se fijan en las palabras que inventa, o sea, son palabras totalmente inventadas, ¿ya? Por ejemplo, -mami", uy, eh, Por ejemplo, acá dice... Eh, vaya acmamita, amatuntes axopracio, berelu boboles, araca, arucantas eh, vaplia, babul acascán, o sea son palabras que se ha inventado, pero pues acá es la parte conceptual y luego acá en el mismo eh, en el mismo texto pues eh, vamos descubriendo qué significa cada una de ellas, por ejemplo esta palabra, el cuento es alma grupo creencias, palabra alma dice cuenta el mogabar sagrado que el primer hombre y la primera mujer nacieron del huevo del ave astral llamada alma, eso es una especie de eh, glosario escondido, entonces este autor inventa más de 300 palabras y eh, pues eh, es parte de, de, de este léxico que él tiene, ¿ya? De, este, de este sistema lingüístico que él maneja, que, no que no es propiamente costumbrista, criollista de, de, del campesino, no, sino también sino o sea, correcto Esto correcto. es de finales de los 20 O sea, sí. finales de los 20 Piensa tú que en Chile tenemos a Widobro Que publica publica Porque ya lo veníamos trabajando de antes Claro, en, publica el Tazor <risas> en los 30 Jules Solar en la Argentina Que, que, que se inventó hasta una, hasta una lengua O sea, son estos nuevos tiempos Son estos nuevos correcto. aires que Así es ¡Qué maravilla! Claro, es algo absolutamente, eh, es un regalo el que nos da, que mira, estamos dentro de un contexto de y... curso de Historia de la Lengua, pero también esto va de la mano con la literatura hispanoamericana que me fascina. A lo mejor, y ustedes no sabían esto, pero Cuentos de Barro se publicó en Chile, gracias a Gabriela Mistral, eh, se publicó ya por los 40 más o menos, les voy a, les voy a mostrar, wow. eh, les voy a mostrar algo. Acá, a lo mejor eh, reconocen esta, esta Nacimento. editorial, nacimiento, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Entonces, la refu fue publicado ahí. En bueno. Chile, si alguien tiene, pues, tiene acceso a esa, eh, a esa edición y la digitaliza, pues yo encantado la recibo. En <ríe> es la, la única que en... me falta. <ríe> Debe estar en la Biblioteca Nacional, eh, Por Daniel. Mira. Sí. Apunta, apúntamelo en el, en, el, en, en, en el Messenger y te la, te la busco, lo buscamos con los libreros porque te la mereces. Y mira, y que una vez más, la, la Gabriela Mistral, enlazadora de mundos. Totalmente, así es, así es. ¿no? Y tan visionaria. Qué regalo, qué regalo, Daniel. Y qué regalo también ponerte cara y ponerte voz. Porque, bueno, nos habíamos mandado yo creo que algunos mensajes y cosas de, de audio, pero, pero es muy, realmente ha sido un, un, un regalazo eh, poder tenerte, poder ver tu, tu trabajo. Mira, acá Mercedes nos está preguntando algo, está levantando la mano. Mercedes. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan? Sí. sí. Bueno, eh, en primer lugar, este, decir que para mí ha sido una tarde muy productiva, porque yo ya sé entonces este, quiénes eh, son mis interlocutores también en el trabajo que yo estoy realizando, porque yo estoy trabajando con una obra del criollismo en la Argentina de 1926, y bueno, justamente todo... Este, eh, lo, lo valorado por el profesor, este, ya, ya también lo he pensado en relación con el texto que trabajo, y quisiera saber si, este, por ese ejercicio nomasiológico presentado ahí, este, que me parece este, muy, muy productivo para llevarlo a algo en concreto como es la enseñanza, si él en algún punto ha pensado algún cruce con la lexicografía pedagógica, ¿sí? para bajar en línea todo ese trabajo tan importante, y reactualizar las lecturas, ¿sí? estamos hablando de textos canónicos de nuestras literaturas nacionales, este, y cuando presentaba el texto que, que él trabajó y yo advertí inmediatamente, es impronta vanguardista, eh, también pensaba en leyendas de Guatemala, digamos, hay una sí. sintonía ahí funcionando sí. en América Latina, que, que es fácilmente reconocible, pero trabajado desde el léxico me parece este, este, muy importante para llevarlo al aula, ¿no? concretamente en nuestras aulas del secundario, la enseñanza media. ¿Ha pensado en alguna relación de ese tipo? Sí, de, realmente pues a mí me encantaría poder hacerlo. Eh, sin embargo, ahora mismo eh, lo que eh, digamos que la, lo que yo estoy haciendo es abriéndome caminos, cortando todas las ramas y... y eh, explorando, ¿verdad? Más que todo es una exploración. Sin embargo, eh, a proyectos a futuro, pues sí, eh, espero en algún momento poder trabajar con el Ministerio de, de, de, de Educación, con quien eh, he tenido algunos acercamientos, pero de, de otro tipo, y hacer este tipo de propuesta, ¿verdad? Una especie de diccionario que, que, que un tipo de lexicografía o lo que usted mencionó, una, eh, un catálogo de, de literatura básica con la que se pueda trabajar. Y poderlo presentar así de esa manera, porque al final de cuentas la base de la educación siempre va a estar eh, ahí, ¿verdad? En la, la, la educación superior es para, precisamente para una especialización, pero la base como tal yo la veo específicamente en la educación básica, en la educación media. Así que efectivamente ahora mismo no tengo... Eh, el trabajo para, para hacerlo como tal sin embargo sí está dentro de mi ideario poder llevarlo a esa, a, a esa planta Muy interesante, muchas gracias entonces ya tengo otra línea para estar en diálogo con ese futuro trabajo muchas gracias Bien. bueno Qué maravilla qué maravilla queridos, si les parece eh, quedamos hasta aquí. Eh, ya son mis diez y media de la noche. Bueno, ya no son las once y media porque ya no estoy en, en, en Madrid, estoy en Irlanda de nuevo. Así que tengo una horita menos, pero que no es menor. <risa> no es menor. Pero pero nada, Daniel querido, gracias enorme. Te, te reitero lo que le dije a mi querida Lirian invitadísimo al, al, al seminario que estoy armando para el segundo semestre de lexicografía. Eh, tienes que estar, tienes que estar. Eh, queridos, queridas, querides, todos, un abrazo grande, gracias, muchísimas gracias por, por estar, y, y nada, nos vemos el viernes, no se olviden que el viernes vamos a hablar del español hablado en Nicaragua en Nicaragua, no, perdón, en Honduras, ya hablamos del español hablado en Honduras, con eh, nuestra querida María Vargas. Así que, nada, reitero los agradecimientos a nuestro querido Daniel, gracias a todos, y nos vemos el viernes. No olviden, un poquito antes, a las dos y media hora chilena. Abrazo a todos, y muchas gracias.